Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de ideas clave de la unidad 4 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Paula y en este vídeo vamos a abordar diferentes estrategias de aprendizaje comunitario. Las experiencias transformadoras a nivel educativo también pueden implicar la participación del vecindario. El Aprendizaje y Servicio, según Roser Battle, es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual los participantes se forman al implicarse en necesidades reales del entorno, con la finalidad de mejorarlo. Considerando como punto de partida una necesidad social, el centro se abre a su entorno, elaborando un plan de acción que lleva a la práctica de manera participativa y crítica a los estudiantes, profesorado y vecindario. El objetivo de esta estrategia metodológica que traspasa las paredes del centro es combinar el servicio a la comunidad con el aprendizaje curricular. Su implementación y dinamización consisten en enseñar una serie de actividades que ayuden a poner en marcha un servicio solidario que será programado, guiado y evaluado. Es muy importante poder celebrar, reconocer y difundir este tipo de experiencias con el fin de motivar al alumnado para que pueda sentirse parte de una ciudadanía participativa que contribuya al bien común. Otro tipo de intervención que traspasa los muros del centro son las llamadas comunidades de aprendizaje. Las bases sobre las que se asienta son las interacciones y la participación de la comunidad, implicando de forma directa o indirecta a familiares, organizaciones vecinales, amigos, personas voluntarias, etc. La comunidad guía para dar voz al alumnado, haciendo a los estudiantes protagonistas de su propio aprendizaje. Estas estrategias metodológicas pueden cobrar aún mayor fuerza gracias a las tecnologías como recurso para la expansión del centro. Seguimos avanzando.